Moradores de las Guasumas saludaron la decisión de las autoridades locales de iniciar los trabajos de electrificación en la zona, pues aseguran ha sido el resultado de un proceso de lucha y de larga espera. Bueno, los trabajos para nosotros ya sí van a tener éxito, porque nosotros fuimos a una comisión y hablamos con un ingeniero que no estaba encargado de eso y nos dijo que venía a verlo y sí valió la pena, vino en la tarde, midió... Pero nosotros fallamos porque le dijimos que eran los siete palos, pero ahora se que ellos lo contaron y son 11 palos. Ellos dijeron que lo llamaran hoy, nosotros lo llamamos hoy. Ellos vinieron de una vez, pero el ingeniero está para la capita y mandó una brigada. Vino y habló con nosotros y nosotros le enseñamos y ellos anduvieron, anduvieron y nos dijeron que si hubiese sido siete palos, ellos lo habían puesto el mismo, cuando el ingeniero llegara. Pero al ver la brigada... Ellos contaron y habían 15 palos. Ellos nos dijeron a nosotros que pueden venir hasta en un día nos van a poner eso. Ya nosotros estamos positivos con ellos porque ya ellos ¿Qué están... ¿Qué esperan ustedes de los de norte, entonces abrenlo adelante? Bueno, nosotros lo que esperamos Que ya si no están Nos dijeron que no van a cumplir Ya nosotros estamos viendo el aliento de ellos Porque ellos vienen a de acá. La luz actualmente, ¿Cómo, ¿cómo es el proceso de la luz? Bueno, el proceso ya como tú puedes ver Mira, pa, mira cómo se ve todavía ahí Nosotros quitamos todos los palos Ya limpiamos todo Mochamos una matica que había ahí Que ellos no nos dijeron que la mocharan ¿no? Ya lo mochamos, ya estamos preparados Esperándolo a ellos Pero ellos están dando la cara Ya no están cumpliendo a nosotros Porque se le ve el deseo de que ellos quieren ayudarnos, ya ellos lo van a ayudar. Espera que la obra sea concluida a la mayor brevedad posible. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.